Y muy al canal de Dizbuditas. Este video se trata de ser hijo único versus tener hermanos. Pero no es ahora, ya que tengo. Estoy. ella me va a acompañar para hacer nuestras escenas pero antes recuerden darle muchos likes suscribirse y si quieren ver más para ver a más a Hanna denle muchos muchos likes si te este a mil likes la volvemos a traer en persona ah pero les quería mostrar a nuestro nuevo integrante de la familia Boys así que comen El peluche caliente el que está en el sartén El que se la queme va a perder A la una, a la dos y a las tres ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¿Cómo te, te llamas? Me llamo Boisito Ya me llamo Bonnie Me llamo mejor A a a vamos a ver. ¡Ay! ¿Por qué? No tengo nada no con quien jugar. ¿Vamos, amigos? ¡Vamos, boys! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! Uh, ¡Amiga! ¡Vamos! qué lo pienso? No tengo amigos. No, ¿por qué? Bueno, pues vamos con Bonnie. Tarara, tarará, parará, parará. ¿Quién? ¿Qué lo hizo? Fue ella. Ay, María, ¿por qué? ¡No hay nadie allá! ¡Castigarla, te vienes por acá! No. ¡Mamá! Porque mamá dice pues que tenemos que ayudarnos Así que elige lo que quieras, ¿ok? El... Uh, uh. ¿Ok? ¡Mamá! ¡No tengo ropa! Ya, ya te contestan ¡Ay, tiki. gracias, mamá! Sí, sí. Para la próxima vez te voy Te advierto, no soy amable Si vengas... Para la próxima Vengaré, chica nerd No te salvarás Y tu hermana no te podrá defender Vamos, hermanita Tienes que ir a tu salón Casi Tienes el examen ¡Oh, mírala! las poco, con esa es cuartita. Oye, ¿qué te pasa? Soy el sexto. Grado. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, que yo no me venía a jugar. Bueno, no sé esos juegos, pero creo que es la generación. Es... Gracias. Ay, ¿qué le pasa a esto? O sea, no puede que sea sexto, más respeto. Ay, tengo que estudiar mucho. A ver. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video. Y recuerden. la campanita de notificación o simplemente activar el vídeo que ven en imágenes. También comenten si quieren que Hanna vuelva a participar.